Con una votación para se aplaudir, para agradecer. De canción por actuación, de gran producción. Seguido, Con la estatuilla que entregaron su corazón Ese mismo con el cual no todo lo mejor del cine y la televisión En la radio el teatro del año que pasó It's a guy.